más así, que nunca así miras es que eh, si tuviera, mucha gente le si estaba atracando la libertad en 17 tiros y está vivo por ahí excepto <risa> el que el que se movía en el ambiente de Elvi Dolora lo conocía muy bien pero mucha gente eh, después de su muerte eh, ha, eh, ha conocido eh, acciones eh, que hacía Elvi Dolora digna de admiración y que lamentablemente lamentablemente eh, se dan a conocer después de, de su muerte, de su lamentable porque la gente así muerte. muy discreta a veces con, sí. con sus mira me decía alguien sobre el trabajo que hacía este joven Ezequiel, sobre todo en el sector Rivera del Jaya, en materia de deporte una cosa increíble, como él aún siendo un joven muy ocupado muy involucrado en muchas actividades él sacaba ese tiempo para, para reunir a esos niños del barrio, del sector Rivera del Jaya, eh, reunirlo a darle sus orientaciones hasta con el objetivo siempre de, de, de mantener que ese grupito de niños fuera a la cancha a practicar baloncesto de alguna disciplina deportiva. O sea, son acciones que hoy en día hasta por su juventud eh, es, son escasas. Entonces yo creo que cuando se va un joven con, de ese calibre eh, la comunidad lo va a recordar siempre. decía Me decía ese amigo que me hizo ese comentario que él estaba en la misa de cuerpo presente y Oye, yo he comentado de gente eh, Que tenía la intención de imitar Ese gesto del bidolor. él decía, mi compadre, compadre Yo dudo que hayan, ojalá y Aparezcan jóvenes que sean capaces De imitar eso que hacía El Bidolora en su sector Así que lamentablemente Este joven eh, se nos va eh, Y ojalá, como decía mi compadre Que, que aparezcan jóvenes como él Que in, intenten Imitar este gesto estas acciones que hace este joven profesional que ya no está con nosotros. Bueno, pues señor máster, vamos arriba, vamos a ir poniendo las imágenes que tenemos por ahí guardadas con algunas informaciones eh, económicas importantes. Eh, vamos a ver con qué comenzamos. Está por ahí. Bueno, hay un tema bien interesante que Hablamos trata de el dinero, el, ¿verdad? El dinero, las, el político del dinero, y es el tema de la cooperativa este editorial del periódico digital El Dinero también es impreso, eh, habla de que ya el Fondo Monetario ha comenzado a, vamos así, a preocuparse o a llamarle la atención eh, las cooperativas en la República Dominicana como ustedes saben el sistema bancario nacional ah, está muy bien regulado eh, los bancos no tienen problemas la financiera, todo este tipo de cosas ya de las que están dentro del, del sistema asociaciones de ahorro y préstamo, pero existe como una, un asuntico suelto por ahí, que son las cooperativas las cooperativas hasta, hasta ahora están siendo regidas, están siendo monitoreadas por el IDECOP que es el Instituto de Cooperativas de la República Dominicana pero no tiene quizás esa eficiencia ese, ese control ese, ese control tan amplio que se necesita y ya hay cooperativas que son inmensas, son más grandes hasta que un banco o sea, sí. con unos eh, capitales enormes eh, Caeta en el de público, en fin, tiene muchísimas características eh, que tienen que ver con bancos. Entonces el Fondo Monetario ha comenzado ya... parecen bancos pero sin la responsabilidad. Son, son que el, Entonces la pregunta, bueno, la preocupación del Fondo Monetario Internacional tendrá a, a, todo su derecho de preocuparle porque esa es la acción a la que se dedica esa institución, sí, ¿verdad? Asesorar. Entonces, aplicar, exactamente. ¿no? Pero entonces, un sector, y sobre todo la República Dominicana, que ha venido experimentando un crecimiento extraordinario y elogiado por nuestras autoridades, que es el sector del cooperativismo, ¿verdad? O sea, ¿Por qué entonces eh, el fondo ve esa preocupación ahora? No, no, porque no se trata de que, de que se coarten, mucho menos, simplemente de que se supervise Porque hasta ahora... Eh, las cooperativas grandes se han manejado con muchos criterios. De hecho, a diario quiebran cooperativas pequeñas. Uh -huh. eh, eso es muy común. Eh, Pero todo en los pueblos. En los pueblos, cooperativas pequeñas. Pero hay otras, por ejemplo, aquí tenemos cooperativas que son ejemplos, aquí tenemos Copenor, eh, aquí tenemos la cooperativa Duarte, aquí está, opera eh, la cooperativa Vega Real, que son cooperativas que son ejemplos de eficiencia de buen manejo. Pero hasta ahora se han auto regulado, vamos a decir. O sea, son cooperativas que están muy bien porque su, sus directivos, sus dirigentes, se han cuidado, se han esmerado en darle esa transparencia y ese cuidado. Y han crecido de una forma inmensa. Podríamos decir? Pero hasta ahora mismo no hay, no existe una ley así, vamos a decir, tan estricta que le pueda garantizar al público. Porque hay, hay cooperativas que tienen miles de millones de pesos del público sí. y miles de millones de pesos de, de capital. Entonces podríamos decir, Ezequiel, que esa información que suministra el Fondo Monetario Internacional podría ser una voz de alerta para entonces... Para claro, administrar... estamos a tiempo porque todavía las, las cooperativas que hay están siendo bien manejadas. ¿no? Hasta ahora, gracias a Dios, no hay ningún problema de, de envergadura en el sector. Lo que se está tratando es de ir un paso adelante para evitar un problema en el futuro, como puede pasar con cualquier otro tipo de industria comprende o okay. sea Simplemente el fondo le dice, señores, ya tenemos todo bien supervisado. Tenemos los bancos bien supervisados, tenemos las asociaciones de ahorro y préstamo bien supervisadas, la financiera, los, los bancos de ahorro y préstamo, que así que se llaman ahora. Vamos entonces a dar el paso con la cooperativa. ¿Con ¿La regulación es, ya para que Una regulación más estricta, porque la existe, el IDECOT es el instituto que se encarga de, de regular la cooperativa, pero ellos entienden que todavía sus mecanismos de control son todavía un poquito... Son mejorables, vamos a llamarle así. Se pueden mejorar. Y ese es simplemente le, la inquietud. Vamos a seguir con la otra, Master, por favor. La no, otra... Ya, ya, ya, pasó. Okay. Información. Yo decía que ya pasó el torneo, ¿verdad? Sí, sí. En el primer trimestre del año las exportaciones dominicanas, el déficit, eh, aumentó. Nosotros vendimos 2.370 millones de pesos en productos pero importamos 4.876 millones, Maravilla. según un acuerdo de la Pucamama. Como ustedes saben, esa, ese déficit eh, se, se compensa con las remesas, se compensa en cierta forma con el turismo, se compensa con la inversión la minería. extranjera. O sea, se compensa con otra cosa, pero ¿a qué se, se atribuye ese déficit? A nuestra poca capacidad de exportación. A que no tenemos tomas, sí. una cultura exportadora en la República Dominicana y, y, y, y de eso que está ahí escúchame en serio es de esos 2300 millones tú puedes estar seguro que una parte importantísima que tiene que, tiene que, que ver con el oro sí, con, que tiene que ver con el oro o sea que cuando tú lo reduces a lo que realmente estamos exportando no. la cantidad en, en lo, y lo grande es que nosotros tenemos mucho, muchas, muchas, muchos países que podemos eh, eh, exportar hacia con, ellos sobre con, todo con el tar, ¿no? de, eso, de eso, esas islitas que están ahí claro. Pero nosotros queremos, queremos exportar para los Estados Unidos donde hay de todo. Bueno, seguimos con la otra parte, <risa> por favor. Dice que en el sistema bancario nacional, el sistema regulado, las cuentas de ahorro representan el 51.2% de las captaciones. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que de cada peso que se capta, la mitad eh, va a la cuenta de ahorro. Hay otra parte que va a certificado y a otro tipo de instrumentos. Eh, es una, una medida sana porque ese es el, ese es el costo más barato. Eh, para, para los bancos y para las instituciones, porque la cuentas de ahorro prácticamente no pagan casi no, no. nada y eh, le dan cierta le das estabilidad. Eso, a eso la, es tipo. bueno. Eso es bueno para los bancos, ah, no es bueno para la ahorrante, porque la ahorrante, ese ahorrante que tiene ese 51%, que estamos hablando de 12 mil millones, debería estarlo moviendo. mil es, millones, debería estarlo moviendo o, o tenerlo con un certificado de plazo fijo que Pero le Pero eso, eso, eso, eso te dice. la el miedo que le tiene el, el dominicano a invertir en negocios aquí en el país cuando tú ves no, que ellos lo, lo pueden guardan. invertir en sí, ese exactamente mercado. pero ellos lo, lo mejor lo guardan porque si tú te fijas eh, aquí en Macorís vamos a poner el ejemplo yo no sé qué es lo que está pasando con, con los negocios con los negocios pero los negocios en Macorís están cerrando rápido donde quiera ¿Hm? increíble los que... restaurantes, las tiendecitas, oye, te duran un año y inmediatamente... Eso no hay... es un tema de otro análisis. No hay, y, no y para no... eso podemos traer a Tony. Que, oye, que no, hay, no, hay. O sea, y no hay tienda, no hay negocio. Como antes que tú dices, te decía tenían 20, 30, 40 años un negocio, ya no. Los negocios sí. están como... Es, Dale para atrás la información, por favor. Ezequiel, es que el, eh, Y eso no puede ser también una oportunidad. Eh. No, no hará falta ahí orientación para que esa gran cantidad, fíjate que el 51.2%, o sea, los representantes de las canciones, eh, es para ahorrarlo. Es para ahorrarlo mejor para antes de invertir. Entonces, no hace falta ahí como orientación ante esos, esos 50 y pico por ciento de personas de, de que, que decida ir a guardar su dinero en un banco en vez de ponerlo producida moverlo. De ahí que viene la importancia que tienen la oficina que manejan aquí en la nordestana mi pío, las mi pymes las mi pymes. ¿por qué? porque ahí <coughs> ellos, de ellos, tú tienes una idea y te asesoran te orientan y se evita que pase lo que acaba sí. de decir Sergio porque imagínate todo el caso Sergio acaba de poner un ejemplo de que él ve que una gran cantidad de pequeñas empresas ¿Qué? ¿Qué? abren y al año están cerradas entonces la gente dice bueno pero para qué voy esto que tengo aquí ¿para qué lo voy a poner a trabajar a arriesgarme si, no, si al año yo no voy a tener nada entonces es peor entonces, de ahí que viene la necesidad de que se... La necesidad y el éxito que ha tenido esa, institución. esa, esa, oficina. Sí, esa oficina. La, la oficina. importancia que tiene esa oficina porque orienta a la gente le dice, mira, aquí tú sacas tus costos, tú haces sí. tu de factibilidad te va dando orientaciones para que tu inversión sea exitosa. Sí. De ahí la importancia. ¿Segu seguimos, por favor, más. Ahora sí, mister Edo. Señores, ustedes tenemos ya... Casi 10 años, desde 2010, hablando del FATCA. Uh -huh. El FATCA es lo que llaman la ley de brazos largos, una ley que se dictó en no Estados del Unidos. no falco? No, no. FATCA, no. facto. Una ley he llamado yo ahorita de cada un falpito en Francia. <risa> <risa> los chaleco amarillos. Sí, sí, ah, sí, sí, sí, sí, el chaleco amarillo. Eh, el FATCA, eh, como también le dicen, ley de los brazos largos, es la famosa ley que se, de, se decretó en Estados Unidos pero que afecta al mundo entero a todos que tiene relaciones comerciales con ellos de que los países deben reportar deben intercambiar informaciones con ellos sobre las cuentas bancarias por ejemplo si yo soy un dominicano que o soy, me he nacionalizado norteamericano o tengo o reside. residencia o resido allá o tengo negocios allá el, el estado dominicano está en la obligación de decirle a ellos, a los norteamericanos ¿Qué, ¿Qué cuenta yo tengo aquí? ¿Qué actividad yo desarrollo aquí? Y es, esa información se va a... Se va a, a cruzar, porque a cruzar. allá pueden tener mil dólares eh, ahorrados y aquí tiene aquí un par de millones de dólares. No, mira, mira qué sucede, eh, que eso lo, lo hemos visto sí. todos, yo creo, que son personas que reciben ayuda allá en Estados Unidos, pero aquí cuando tú vienes tienen millones de pesos en un banco. Sí, sí, Entonces, sí. Lo que se busca es eso, transparentar esa, esas informaciones que, que fluyan hacia ambos lados, y ese proceso ya tiene casi 10 años, esa ley fue aprobada aquí en el 2010 me parece y se ha ido dando todo ese proceso los bancos se han ido sí, adecuando si hay, algo, si hay algo que hay que reconocer a los Estados Unidos de Norteamérica es esa transparencia, sí, sí, sí. ellos siempre se han caracterizado en que, en que exista sí. Sí. entonces ya a estas personas que son pobres ya, y ricos aquí, o viceversa, deben sí. irse poniendo claro, porque esa información se va, ya se va se a Usted lo vaya viviendo en condiciones infrahumanas. Sí, sí. ¿Y, aquí? y aquí son príncipes. Son príncipes, sí. sí. sí. Entonces, Entonces, el ¿sí? ¿Es el dominicano? No, es el dominicano, no se la busca como sea. Entonces, es, esa ley FACA es lo que, lo que va a... A atra, atra, traer... No, también no solamente de esa gente, también el dinero, tú sabes, el dinero de, de, del narcotráfico, el dinero sí, todo, de, de nego, todo, también eh. de negocios de negocio legales negocio legal allá. O sea, negocios legales allá que han ha crecido de manera exorbitante. por base debe Exactamente. También, en, muchos de negocios se declaran en bancarrota para protegerse por la ley y, sin embargo, aquí tienen un reguero cuarto guardado. Sí. <risa> sí. Así es. Realmente sí. hay ahí es que está la situación, así que señores ya la ley FACA va a entrar en vigencia eh, los que tengan su cuentecita que todavía no le hayan puesto en orden <risa> transparente porque todo eso va a salir le va a salir aquí y le va a salir allá, y es mejor estar siempre alineadito con todo declarado para que usted se evite sorpresa desagradable. Así que violación de violación de delito federal. Sí. Señor González, gracias una vez más por compartir con nosotros esas tan importantes informaciones, como siempre decimos nosotros, donde la finanza y la economía, usted se encarga de poner los rostro. Tiene dos invitaciones pendientes con nosotros, que es la de Tony Vargas, para tocar el tema que Sergio... Eh, sí, se con referencia a los negocios y las empresas que... Que surgen después. De de Pero también no sé recuerda que hay una invitación pendiente que tenemos que hacer contacto con el señor eh, Pedro Esteban. También que sí, tiene un tiempecito que no nos visita y también es importante eh, tenerlo con nosotros. siempre trae primicias. Así sí. es. Gracias, señor González, por estar con nosotros como cada lunes. Gracias. Y a ustedes decirle que se mantengan ahí porque al regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero